Ante el éxodo de franco-macorizanos a otras ciudades del país o el extranjero, el economista Fran Tejada explica en gran medida se debe a la falta de oportunidad y crecimiento que existe en la provincia de Duarte. En San Francisco de Macorís, que es una economía básicamente agraria, primaria, primaria, porque no hay transformación de nuestras principales materias primas como la leche, el cacao, el arroz, es una economía que genera muy pocos puestos de trabajo. La principal fuente de empleo de la, de la provincia de Duarte, es el comercio, y los salarios en el comercio, ni son tantísimos los empleos, y además los salarios son bajos. El economista Franco Macorizano aclara que, aunque sin duda hay crecimiento en cuanto a infraestructura se refiere, este no se refleja en el desarrollo económico. Aunque hay un crecimiento, no hay desarrollo. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Hay un crecimiento sobre todo en el ámbito de la construcción, que crece enormemente el, la, la, la, la, el, el tamaño de la, de la de, sobre todo la ciudad de San Francisco de Macorís, en edificios modernos, eh, grandes apartamentos, grandes casas. Generalmente esas son construcciones que vienen con, con, se producen con recursos que vienen de los Estados Unidos. Muchos de ellos no tan santos. Mucho de ellos en o lavado. Habló además sobre la importancia de la reapertura de la zona franca en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.